Pensar sobre el concepto de civilización ecológica por estos días resulta súper importante, ya que no solo va a tener implicancias para el, la realidad dentro de la República Popular de China, sino que estamos viendo atispos de, de este concepto convirtiéndose en algo global también. Y creo que va a ser algo que va a salir más adelante, de, de alguna manera. Como bien decías, en el año 2007 se estableció, bajo la dirección de Hu Jintao y parte de su programa de desarrollo científico, del socialismo, etc., eh, como parte de un gran objetivo del Partido Comunista de China. Y en el año 2012, ahora con Xi Jinping en el poder, se inscribió dentro de la constitución del partido. Y no es sino hasta el año 2018 que se incluye dentro de la constitución política de la República Popular de China. En general, como muchos de estos grandes conceptos que tiene el país, eh, no hay absoluta claridad acerca de qué realmente significa o qué realmente implica. Es más bien como un principio guía que eh, actúa como una metáfora y un marco teórico sobre el cual una serie de prácticas se van articulando. Xi Jinping, sin embargo, tiene una cita que se suele repetir aquí y allá, que dice eh, que la, um, en torno al concepto de civilización ecológica, que las aguas cristalinas y las montañas verdes son realmente montañas de oro y montañas de plata. Aquí lo que vemos es que hay una relación como de valor entre el valor económico y el valor moral en el entendimiento de una civilización ecológica o de la sostenibilidad ecológica. Así que en realidad no hay mucho entendimiento acerca de qué puede ser, pero hay una relación que podemos ver relativamente clara entre el desarrollo económico y el balance con lo ecológico. Y este juego articula un montón de prácticas que a nivel local se van articulando, pero también a, a nivel nacional se van configurando. Hoy en día, después, bueno, de la, producto de la COP26, ¿cierto? Estamos como pensando el futuro de qué manera seguir de aquí en adelante. Y la solución que China ha presentado es la civilización ecológica. Y bajo ese concepto, como decía, una serie de prácticas articulan y una de ellas tiene que ver con la transición energética. Mientras aquí en Europa, donde yo vivo, está pensando también en torno, de, en torno a la transición energética y de qué manera... Hacer convertirse en, en países carbono neutrales, en una región carbono neutral hacia el 2050. En el caso de la República Popular de China esto presenta dos complicaciones, porque en el caso de Europa es más bien un país que importa tecnologías, las desarrolla, pero la manufactura generalmente es importada. Eh, en el caso de la República Popular China, como un país fundamentalmente manufacturero, hay una gran cantidad de limitaciones o de, o de desafíos que quedan por resolver para lograr ese tipo de metas. Uno de ellos, entonces, tiene que ver con la transición energética en términos del transporte. En, en, en la ciudad de Shenzhen, donde yo he realizado investigación de campo, eh, la, el 99% del transporte público es eléctrico. Y gran cantidad de los automóviles nuevos que se compran son de transporte eléctrico o híbrido. China, lo que estamos viendo, es que está apuntando a esa, a esa transformación como un primer paso a convertirse en carbono neutral. Eh, entonces esto va a tener grandes implicaciones en, en, en la industria del litio porque la electromovilidad necesita del litio para crear las baterías que van dentro de estos vehículos, especialmente en vehículos de consumo personal. El paradigma es entonces reemplazar los vehículos o el consumo de vehículos a petróleo y a gas, eh, a combustible, a gasolina, por... Vehículos que utilicen baterías de litio. Esto es fundamentalmente para el consumo personal. A, a, para eh, camiones y transporte de larga distancia es mucho más eficiente utilizar el hidrógeno. Pero en, eh, al menos en este caso, reemplazar todos los vehículos que funcionan a combustible con vehículos que funcionan a, con baterías de litio genera una demanda tal que se necesitan muchos más proyectos de inversión en litio alrededor del mundo para cubrirla. Y eso va a ser un gran impacto en los próximos 10 años, que la, las empresas ya se están preparando. Hay desafíos que tener en cuenta. Chile, como un país exportador de materias primas, no suele pensar de qué forma esas materias primas son extraídas, sino más bien piensa de qué manera podemos ganar más de la exportación de esas materias primas. Entonces estamos más preocupados del proceso de exportación que del proceso de explotación o extracción. Um, si quisiéramos pensar la extracción de materias primas desde un prisma de civilización ecológica, tendríamos que cuestionarnos muchas cosas. Cosas que, por ejemplo, constitucionalistas como eh, Cristina, eh, Cristina Dorador han levantado acerca de la sostenibilidad de la explotación del litio en torno a los ecosistemas y a las comunidades también. Um, Cristóbal Bonelli, quien está a cargo del de proyecto Worlds of Lithium en la Universidad de Amsterdam, con quien yo trabajo, está hoy en día realizando este tipo de investigaciones. Marina Weinberg también. Están realizando este tipo de investigaciones para entender el impacto social, ecológico, económico de la extracción del litio. Me parece a mí que, que aún no tenemos claro el impacto que esto puede tener en términos ecológicos. Por un lado, es una cuestión económicamente necesaria. Chile necesita dinero, ¿cierto?, para desarrollarse y necesita este, este tipo de, de relaciones de intercambio. Pero tenemos que ser cuidadosos en de qué manera aquello puede afectar a nuestros ecosistemas y al futuro en general, a nuestra, sos, a nuestra propia sostenibilidad ecológica. Entonces, pensando desde el punto de vista de civilización ecológica, vale la pena preguntarse si es que podemos sacrificar nuestra propia sostenibilidad ecológica para sustentar la de otros. A mi juicio, Chile no solo tiene una oportunidad aquí de, de pensar de cómo hacer las cosas distintos, porque tenemos el material que todo el mundo necesita para hacer las cosas distintas. Entonces, Chile no solamente tiene la oportunidad histórica de dictar el paso de la transición energética, sino que más bien, diría yo, tiene la responsabilidad ética de realizar ese paso. A mi juicio, hoy en día, la verdadera utopia es pensar de que podemos seguir igual en una economía verde, de que podemos mantener las formas de consumo, los patrones de consumo de, de nuestras economías contemporáneas e, y, y, y hacerlas sustentables. El consumo es lo insustentable. Esa es la verdadera utopía, pensar de que podemos seguir igual, pero verdes. Lo realista es decir, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas distintas. Y, y eso es lo que la ciencia está apuntando, la ciencia dura, la, la, los que están trabajando ahí con microorganismos, pero también las ciencias sociales están apuntando, están levantando evidencia acerca de estos problemas que son tremendamente urgentes. Eh, entonces, más que hablar de oportunidad, yo diría hablar de responsabilidad en este sentido. Y ahí tenemos un, un campo tremendo en, en torno de la utilización del litio, acerca de qué manera podemos pensar el, el uso del litio de una manera que sea sustentable. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es, se, se necesita demasiada agua que sale de las napas subterráneas para um, que se debe evaporar para poder separar el litio y, y tener el litio. ¿no? Um, bueno, eso resulta un poco in, insustentable, le quita agua a comunidades eh, que viven en esa área y también destruye el medio ambiente local, el, los, los ecosistemas. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer aquello sustentable? Esas deben ser las preguntas que deberían guiarnos hoy en día. O ¿de qué manera desarrollar una industria de litio nacional que eh, sea mucho más responsable con el medio ambiente y donde gran parte de las ganancias que se puedan sacar puedan ir de vuelta? Aquí no, nosotros como investigadores no tenemos un plan concreto acerca de cómo, de cómo ir de cómo avanzar en ese sentido, pero sí tenemos las preguntas y tenemos la evidencia de los problemas que se están levantando. Así que claramente, más que hablar de una oportunidad, deberíamos estar hablando de una responsabilidad ética y que debe, debería ser tomada ya por el próximo gobierno que, que se instale en Chile. En torno a... ...pasos hacia la descarbonización, yo creo que sí hay, la expansión de la energía solar, por ejemplo, en el desierto de Atacama, eh, y tratando de implementar cierto nivel de, eh, de eh, electrificación del transporte público, etcétera, sinceramente, frente al contexto actual y a lo que estamos mirando, hacia el, el, el, incluso hacia el fin de la década, eh, no es suficiente, eh, definitivamente no es suficiente. Dos minerales que Chile tiene en gran cantidad van a ser claves dentro de la transición energética, que son el litio y el cobre. Y para ninguno de ellos hay un plan radicalmente distinto acerca de cómo liderar su explotación. Por supuesto, empresas como SQM y las empresas mineras del cobre en general han tratado de eh, apuntar y transformar su explotación hacia y convertirla en carbono neutral, Implementando nuevas tecnologías como vehículos a litio, por ejemplo, a, a baterías de litio, electromovilidad dentro de la minería, utilización de, eh, de estrategias de, eh, de extracción de carbono de la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero el paradigma sigue siendo el mismo. El paradigma sigue siendo necesitamos más minería, necesitamos más expansión de estos proyectos y al mismo tiempo necesitamos más consumo, más consumo dentro de los mismos patrones que seguimos el día de hoy. El paradigma en torno a la industria del litio es que cada persona que ha comprado un auto que sea a, a combustible, en el futuro compre un auto que sea en base al litio. Eh, pero eso para mí es un parche más que una solución y, y es un parche temporal, es comprar un poquito más de tiempo, unos 20 años más en nuestra crisis climática y existencial de la Tierra, eh, pero no, no involucra necesariamente un pensamiento radical acerca de cómo se deben hacer las cosas. Antropólogos económicos hoy en día están hablando acerca de decrecimiento como, como una estrategia hacia el futuro, de pensar de que el crecimiento económico puede ser incluso nocivo y que no hay crecimiento económico ecológicamente sustentable que sea posible. Por lo tanto, si queremos ser ecológicamente sustentables, tenemos que apuntar a decrecer y a consumir menos, y a vivir de una forma que sea mucho más en armonía con la basura que vamos creando, ¿no? O sea, crear menos basura, pero también cultivar más, y proteger más, mucho más el medio ambiente, etc. Eh, mientras esas discusiones no se tomen en serio, va a ser bien difícil que podamos eh, incluso acercarnos a algo que Podríamos llamar economía sustentable. Ya lo vimos en la COP26, el, el gran fallo de la COP26 es que realmente no hay voluntad. A nivel global no hay voluntad. A nivel de países, de Estado Nación, pero tampoco a niveles corporativos. Habla, solamente utilizar en, en discursos y decir, no, vamos a convertirnos en carbonos neutrales para X año, no nos dice nada. Carbono neutral, la, la, la idea de carbono neutral no nos dice mucho. Porque carbono neutral sigue creando carbono. La, la idea es balancearlo con otra estrategia que quite carbono, pero, pero sigue creando eh, la huella de carbono. Por lo tanto, si seguimos en esa línea, solamente va a ser una gran competencia de, de ideas de carbono neutral que son muy, muy difíciles de cumplir porque esa tecnología aún no existe.